A quien tenemos, te cuento, aquí entrenos. Volver Oh, muchachita Banda Show Panamá con nosotros en La tarde de hoy Y Ligiana Ha hecho Infinidad de pasos Aquí uh, Creo que Con un buen Trajín de Banda Show Puede eh, <ríe> colocarse. No, porque es que gusta, a él no le gustan eh, las gorditas, mi amor. ¿A quién? Pero a, a, a, Ramón, a Ramón Pérez, Ramón Pérez no le gusta. Hombre, mira, Ramón, no te hagas. No, mira, mira, no. El tema se titula Muchachita, la palabra del día de hoy. Cují, de dedicada cují. a mí, oíste, a la muchachita, viste La muchachita, por supuesto, por la su Rosalba. Mensajes, gracias a Isabel. Isabel Jiménez. Isabel Jiménez en la Avenida Oye, Aragua. Saludos Isabel de allá, sí. desde la Avenida Aragua. Saludos a la gente de Turmero, de Cagua, Santa Cruz, Villa de Cura. Bueno, los mensajes la gente de San Diego, muchísimas gracias. Y eh, Banda Show tiene varios planes por allí. Ya vamos a estar conversando con ellos. Pero gracias a ustedes por esa inmensa cantidad de mensajes. Muchos, léalos allí. Mira, Irene Mendoza también, de la gente de la Rosalía allá en Ajá. Santa Inés de Coropo. Así que un Saludos saludote. A, a ver, esto no lo entiendo. Hola, buenas es tardes. Bien, Mi nombre bien. es Juan Luis Cárdenas trabajo en el Utah y, no sé, y veo todos los días el programa, faltan, eh, deberían invitarme, pero deberían invitarte para qué mi negro hermoso <risa> tú me dices que hace, ahí, ahí buen programa ajá, muchas gracias eh, un saludo al Pepito del Castaño 19 de mayo, que se encuentra hoy de cumpleaños, cumpliendo saludo, un añito de nacido de parte de toda su familia Pepito, no sé quién es Pepito Mira, hola soy Manili ¿Ah? hablando de cumpleaños, hoy está ¿Qué? de cumpleaños eh, la mía filia Sí. María de la Trinidad, está de cumpleaños, y su esposo también. ¿Verdad? ¿Cumpleaños sí, señor, el mismo día. Bueno, o sea, que se pueden aguantar, el loro, que sí, con la banda Show Panamá. Rápido. Para la hija de mi vejete. Trini. Trini. Trini. Y Trini y Miguel. Y Miguel. Cumpleaños, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a Trini y Miguel. Así es, y a todos los cumpleaños de hoy. Cumpleaños, cumpleaños feliz. feliz. ¡Bravo, cumpleaños! Mira. Y al niño Pepito que llamaron por ¿Cumpleaños? su cumpleaños. ¡Pepito, cumpleaños feliz! ¡Bravo, no, Pepito! Mira, a ti te quería decir todos, algo que me estás viendo y que no te gustan las gordas. Te voy a pegar. No sabes lo que se pierde. No sabes lo que te estás perdiendo. Mira, soy Manili, le mandamos besos, abrazos. Estoy aquí con mi mamá, Lourdes, viendo Saludo, el programa. Manili. Mándanos saludos, saludotes, mándale un besote. Un besote. Ajá, Besos al animador, está bello Hoy desde Tocorón, Lo siempre mismo. en sintonía somos Ana Belén, a Cariana y Kirby Gracias a toda la gente de Tocorón Gracias vale. a la gente Fuerte, de Tocorón De San Francisco, así de todo Villa de Cura también, de Zamora Siempre pendiente de nuestro programa Gracias por estar allí Y ya les vamos a decir eh, todos los nombres De la gente de Show que está con nosotros La tarde de hoy en, en La parte ah. frontal es pura M Está Margot Está Marisol, Marisol y está Marco. Marquito. Bueno, el aplauso para ellos. Mira, saludos Esa a Esa la... es la parte frontal, ya le decimos el nombre de todos los demás. A las hermanas Loruso que están desde la Soledad en sintonía. Vayan a hacer ah, bueno, claro saludos. Claro que para sí. Ella. Soy Yureli de 19 de mayo, les mando un besote y muchas felicidades, bendiciones y éxito. Me dicen Angelina. Angelina, Salud, Angelina. Oh, oh. Mira, mira eh, ¿Quieren conocer el nombre de los muchachos? Claro que sí. Allí, Marco, con ese claro. micrófono que Pero tenemos Esperamos en orden. Allí, en orden. En orden. Eh, Para el director. Comenzamos por la parte del piano. Percutiva, Allí, eh, hola, Steve. ¿El hola, piano sí, está? probando. <ríe> Me llamo Steve y soy el nuevo pianista de la banda Show Panamá. ¡Bravo, Steve! ¡Bravo! Bien, el soy José Alberto Corona. El saxofonista tenor de La Banda Show. Muy bien, Jesús muy bien. Alberto Corona. El mismo que Vicky Carza. El es hermanito señorita, de vaya. mi amigo, ¿verdad? De Perrito. Soy Armin Martínez y soy saxofonista alto de La Banda Show. Saludos a los saxofonistas. Y en el trombón. Mi nombre es Carlos Tirado, soy el nombre integrante de La Banda Show. El señor Tirado en el trombón. Jorge Celada, trompetista de La Banda Show Panamá. ¡Vaya, Jorge! Jorge Celada, ¡bravo! Robert Flores, percusión menor de La Banda Show. Eso, el señor Allá. Flores. Carlos Peirayo, el bajista de la banda Show Panamá. Qué bueno, el bajista. Bueno, en la parte delantera. Y el, y el ah, señor, mira. Ah, no, este, señor, señor, es el, este es el más, este es el más Isidro Salazar allí. Vale. El, alias es el ñeco. Bueno, el ñequito, ¿por qué te dicen Ñeco? Isidro Salazar, muy conocido como Ñeco, fundador de la banda Pero Show. por Muñeco, ah, sí, por Muñeco. Fundador. Por los muñecos, no me ves. Ah, claro. Disculpe, disculpe. Mira, disculpe. Creo, creo que del staff de fundadores disculpe. de la banda show, el, el, el único que queda es ñeco, ¿cierto? <ríe> El único que queda el del el único staff que, fundador. No, no, sobreviviente y de los fundadores, del primer staff de, de, de Banda Show, Isidro Salazar. No, y y, en que la, en y 12, los cantantes ¿verdad? que reiteren su nombre. Bueno, mi nombre es Marisol Morado, soy la cantante de la Banda Show desde el año 98, compartiendo con Banda Show ya 14 años de trayectoria. Y aquí, bueno, vos líder. bueno, bueno que sí. bueno. Ay, mamá. Ajá, ay, mamá. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Marco Liendo, también ya unos cuantos años ya bastante con la banda show. Ya se me perdieron. Ya se me perdieron los años. Se le, le faltan dedos, claro si sí. podemos prestar los dedos para que cuente. O sea. No, le gente, no importa, ¿Sí? Dale, Lidita. Buenas, mi nombre es María Fernanda, soy nueva corista en la banda Show. Y representa. Ayer estuvieron las nociones más bella. No, Bienvenida, Margot. vale, vaya. Dale, dale. Aplausos Gracias. para. ¿Qué es eso? Mira. De banda show. Oye. Muchachos, Perdón, preguntan ahí La muchachita Que Cuando van a estar En cuáles ferias Van a estar muy pronto Que qué tienen para Carrabales No sé si ya Tenemos Pero ya nos esa a Nosotros a para, para animar vejete. Me imagino que vamos No, no que aquel se, él se hace más loco Y muero Marco eh, qué Mara? tenemos por allí el eh, próximo día No, no quiere responder Está distraído Hablando con bueno, el, Nos respondemos Luego de este breve corte comercial Banda Show Continúa con nosotros Con Lugina. más de nuestro programa Aquí entre nos Ya venimos Pasar agua Shoot!